tu podcast favorito nada es original el podcast más pirata de las redes pero bueno acá estamos desde hace dos años tratando de eh, llevar hasta sus oídos lo más destacado y lo más relevante del cine experimental pues en México y sus alrededores y en esta ocasión en este capítulo especial tenemos de, de entrada tenemos una conductora invitada ahora nuestros nuestro querido Antonio Bunt y nuestras queridas Camila y Carla pues andan en otros en otras diligencias y no pudieron acompañarnos pero nos dimos el, el lujo de tener una conductora invitada directamente desde la argentina la voy a presentar antes de nuestra super invitada porque ya sí le tenemos que poner redoble de tambores pero antes de eso vamos a presentar a mi querida lia Dansker desde el caluroso buenos aires cómo estás querida lia Hola Misha, qué gusto verlos. Acá estamos planificando a ver qué podemos hacer con el ultracinema en, en el sur y muy contenta de estar ahí con ustedes y con nuestra gran invitada amiga. ¡Buenísimo! Ahí el, un poquito. Ah. Sí, no, no, está muy bien. De hecho, pues gracias a ti es que eh, pudimos eh, conocerle y platicar y bueno, pues de alguna manera será parte de la eh, edición número 2 del festival, que como saben eh, estamos preparando ya desde ahorita aunque aunque vaya a suceder en octubre ya estamos empezando a preparar y pre precisamente el tema del que vamos a platicar hoy con nuestra invitada pues tiene que ver con la la, la dedicatoria que le hicimos este año a la, a la edición número 12 y bueno pues sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida a raquel jefe desde lisboa portugal cómo estás querida raquel Hola, ¿cómo estás querido Michael, querida Lía? Qué gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por eh, eh, conectarte acá a, a, al podcast, por platicar con nosotros de estos temas interesantísimos. Y bueno, antes, para que quien no la conozca, que, que, que sepa un poquito quién es Raquel. Raquel es investigadora, realizadora y curadora especializada en cine que bueno, tiene estudio, un doctorado en la, univers de, en la Universidad de Sor La Sorbona, en París, eh, y su especialidad básicamente es eh, el cine eh, revolucionario de Mozambique, y bueno, ha estudiado en Buenos Aires, ha estudiado en Lisboa, eh, en y en, es profesora, bueno, es toda una eh, celebridad, y además es... Estuvo de invitada en la UCLA Entonces por eso, yo creo por eso se ganó, se ganó mi corazón Desde que es, es, es este, también alumna, de, alumna de, de la UCLA Pero bueno, pues gracias Raquel Esperamos aprender muchísimo el día de hoy Sobre este tema que nos bueno en particular A mí eh, me apasiona el cine africano Tuve la oportunidad de conocer de primera mano eh, Algunas actividades artísticas y culturales Cuando la, la vida me llevó por, por Dakar y desde ahí eh, el, el tema del afrofuturismo estuvo rondando en mi cabeza, por eso ahora esta edición le estamos dedicando eh, a, a este tema. Y, eh, y hemos tenido algunos acercamientos con el, con el video videoart y el cine experimental en África eh, eh, a través de la colaboración con el Addis Video Art eh, Festival, allá en, en Etiopía. Pero bueno, pues eso no, ahora sí que conversando con, con los colaboradores, conversando con Lía, nos, nos indicó que bueno, pues tú eres eh, una persona con la, de, la, de la cual nos, nos puedes guiar por, este, por estos temas. Y pues de entrada me gustaría comenzar por preguntarte, bueno, desde tu experiencia, lo, lo que has eh, estudiado, lo que conoces, ¿cómo, qué, tan, ¿qué tan vibrante? es eh, el, el, el trabajo de, de, de videoarte de cine experimental en, en África conocemos muy poco, conocemos relativamente digo, el cine africano es, es a veces incluso difícil de difícil acceso, de no ser osmanes en o algún otro cineasta reconocido de repente nos cuesta trabajo y yo que he estado investigando sobre cine afro, afrofuturista en particular, hay unas cosas verdaderamente increíbles no y las, las muy pocas cosas a las que uno puede acceder en cuestión más, de, más cercana al video arte y al cine experimental también son alucinantes pero bueno ¿qué, qué, qué, qué tal que empezamos por ahí Raquel muy bien bueno es una cuestión un poco larga y yo creo que para empezar um, quizás podría ser interesante de citar a Nicole Brenés, que es profesora en la Sorbonne también y que es bastante conocida en México, incluso algunos libros suyos están traducidos al castellano, que define el cine experimental, um, empezando por um, remitir el lector hacia las condiciones tecno-ideológicas, políticas y estratégicas del nacimiento del cine como dispositivo de la modernidad, como excelencia. El cine nace como un dispositivo militar. Entonces, para Nicole Brenés, el cine experimental es de desde luego y pasa desde luego por una operación estratégica y de naturaleza política, es decir, pasa por la operación de profanar esa finalidad que en el origen es militar del cine. Profanar esa finalidad y colocarla al servicio de uh, una lógica de emancipación. Entonces, yo creo que esa es una muy buena definición del cine experimental como deturnear o desviar un dispositivo que es en su naturaleza, en su origen uh, militar y por lo tanto uh, conectado al poder y a los dispositivos de, de poder saber y colocarlo al servicio de una lógica de emancipación. Y si miramos uh, el origen del cine africano en la posguerra o uh, inclusivamente al cine, uh, al nuevo cine latinoamericano, emerge al inicio de los años 60 un poco por toda latinoamérica aunque esa categoría sea un poco problemática la categoría de nuevo cine latinoamericano se trataba precisamente de, de, de eso de colocar el cine a servicio de una lógica de emancipación emancipación desde luego al nivel político al nivel histórico como reescribir una historia de los pueblos históricamente oprimidos, según el punto de vista de los dichos vencidos, para citar a Walter Benjamin, pero también colocar el cine uh, al servicio de una lógica de emancipación a nivel formal. Es decir, uh, cómo uh, repensar el cine y uh, crear nuevas formas, nuevas narrativas distintas y desvinculadas del cine hegemónico. Entonces yo creo que es muy importante pensar la imbricación necesaria y fundamental entre esos tres tipos de emancipación. Y luego para pensar el cine africano contemporáneo, bueno yo como dije no soy Especialista de alucina africana em geral, mas penso que essa categoria, además, há que, que repensá-la, porque não hablamos de alucina europeu, nem sequer de alucina asiática, para falarmos de alucina africana, porque não hablamos de alucinas africano. no nacionales africanos africanas? Me parece que há um pensamento um pouco colonial al hablar de la categoría de cine africano, pero el cine africano en su nacimiento es atravesado por esas tres dinámicas de emancipación. Se trataba de crear un lenguaje cinematográfico distinto del lenguaje cinematográfico hegemónico un lenguaje cinematográfico um, que se fundaba en una síntesis entre elementos de la modernidad y en el cine como dispositivo de la modernidad por excelencia pero también la incorporación y el intento de expresión formal de las cosmologías y cosmovisiones y epistemologías africanas locales entonces es muy importante como para acercarse al cine africano contemporáneo pensar en, en esa operación que está en el origen del cine africano uh, en el contexto de las independencias desde el final de los años 60 hasta la mitad de los años 70 con las independencias de, de los países africanos de, de habla portuguesa que, el cine de estos países es, además, mi campo de, de especialización. Y si pensamos, por ejemplo, en el cine uh, mozambicano, que emerge ya durante la Guerra de Liberación, pero que se consubstancia con uh, la creación del Instituto Nacional de Cine en el 1975, es un cine que es atravesado por estas tres lógicas. Criar una contrahistoria, repensar igualmente las narrativas de la actualidad, um, propiciar una emancipación política, pero esa emancipación política era entrevista como um, en su articulación fundamental con lo que puede ser una emancipación estética, como crear un lenguaje que se Y me parece que al mirar uh, esa genealogía entre el cine moderno africano y el cine contemporáneo, hay que tomar en cuenta también la manera como el cine contemporáneo africano es atravesado también por esa, esa voluntad de síntesis, de, para citar a Cobina Mercer, de criolización de los códigos dominantes de, de la cultura occidental. Se trata de criolizar, de mezclar elementos que son elementos de la cultura occidental con elementos de las culturas locales. Y bueno, yo aunque no soy especialista uh, del cine contemporáneo uh, africano en general, he estudiado uh, y examinado un poco uh, la creación artística uh, contemporánea de Angola, de Mozambique, de Guinea-Bissau y me parece que, uh, digamos, uh, estas dinámicas son todavía hoy vigentes en la creación artística de esos países. Oye pues, pones en, en, en palabras súper súper bonitas y una, una definición muy muy interesante que realmente no eh, nosotros lo, lo hemos hecho de, de una forma más empírica pero esta, eh, digo evidentemente de todo cine es político y de repente yo personalmente le rehuyo a esa, a esa carga porque me gusta más la parte lúdica ¿no? de, de todo el asunto de la creación eh, audiovisual pero esta definición de cine experimental que das es digo, nosotros lo hemos manejado de, de una forma mucho más simple como, como algo revolucionario, ¿no? Algo que, que, que rompe los esquemas. Y así la, así, digamos, de alguna manera así ven, hemos vendido todo el proyecto de, del festival, de, de enseñar una forma distinta de hacer de hacer cine, una forma que rompe con los con los esquemas tradicionales y que, y que rompe con las condiciones actuales de las industrias. Que digo, en México también es una cosa que, que estaría a debate, ¿no? si hay una industria del cine pero me encanta, me encanta esa esa definición porque pues, no, abarca justo lo, lo, lo, lo que nosotros hemos estado haciendo empíricamente, y por otro lado tienes toda la razón, porque siento que de repente uh, en, desde nuestra ignorancia, uh, englobamos a, al cine africano en en una sola categoría, pues porque no conocemos, pero o sea, bueno, yo, sabemos perfectamente que no es lo mismo eh, lo que se hace en Sudáfrica, las condiciones que haya en Sudáfrica, en el propio Mozambique, y que es, es eh, aunque son el mismo continente, con, con todo lo que sucede del lado de Nigeria, del lado de Camerún, y por supuesto con todo lo que sucede en el norte de, de África, ¿no? otra es otra, uh -huh. es la África subsahariana es es otras realidades otras cuestiones y bueno pero pues un poco para aligerarnos la carga mental es que de repente lo metemos todo en un saco y, y este pero bueno Lía quieres quieres comentar algo sí eh, quería comentar algo respecto de lo que los dos dijeron como definición de cine experimental porque más allá digamos de la definición teórica no de corte netamente marxista me parece que más o menos, si uno puede tener una lectura teórica o tiene una práctica empírica, siempre develar la ideología atrás del dispositivo puede ser algo muy lúdico o muy pensado de una estrategia eh, revolucionaria, pero me parece que en la práctica de, las, de, de mirar las películas experimentales, eh, lo que tenemos es la misma percepción de una conciencia diferente del uso del dispositivo en donde no hay una eh, sumisión del espectador a un relato hegemónico de los directores o directoras. Y, y por eso me parece que, más, que, que, que, está muy, que es muy interesante repensar siempre y partir desde qué es el cine experimental para cada uno de nosotros. Eh, y me parece una definición súper necesaria de, para poder pensar los fines no hegemónicos desde una mirada geopolítica. En ese sentido, a mí la mirada de Raquel siempre me encanta porque me parece que ella, como investigadora, tiene eh, dos cosas que para mí son eh, muy particulares. Una mirada muy precisa y teórica pero a la vez una mirada muy amorosa y desde el campo de ver la producción de la gente, de, de los artistas que están produciendo desde la contemporaneidad y me gustaría saber más, entonces si nos quieres contar Raquel de cada uno de estos, perdón Micha si quieres volver tú a la pregunta que ibas a hacer pero esto que nosotros vemos como un gran conjunto eh, ¿Qué particularidades o nos querés contar? A mí también me molesta un poco, siempre que decimos cine mexicano, cine argentino, cine francés, digo, sabemos que los estados-nación eh, son también una creación de la modernidad y que se llevan ¿no? un montón de relatos paralelos sumados a los del cine. Pero me encantaría, Raquel, que nos contaras un poco más sobre cada una de estas particularidades que, que nos vas a compartir este año, ¿no?, en el festival, o que vamos a poder empezar a mirar. Muchas gracias, Lía. Uh, antes de contestar a esta cuestión más, más puntual, quisiera volver a la, a la definición de cine experimental, porque, no sé, se tiende mucho a separar el cine experimental del cine dicho militante o engajado. Um, esa distinción además replica los presupuestos de, de la estética moderna, de la idea de una autonomía de la esfera estética, etc. Pero si pensamos, por ejemplo, en la tradición del cine experimental uh, estadounidense, que es un cine, como se pensó en figuras como Stan Brackett, por ejemplo, es un cine que, que intenta reinventar los modos perceptivos, la idea de una reinvención, de una reestructuración de los modos perceptivos es un resto eminentemente político, entonces para mí la separación entre estas dos categorías es arbitraria, porque uh, los sistemas de dominación pasan también por la imposición y la uniformización perdón, de ciertos modos perceptivos que uh, por su vez Uh, conducen a, a, al establecimiento de ciertos modos cognitivos. Entonces, la idea de afectar, de transtocar los modos perceptivos, de proponer modos perceptivos y cognitivos que se alejan de aquellos hegemónicos, es en, en sí misma un acto político. Yo, yo creo que por eso la separación entre cine experimental y cine um, engajado o militante es un poco arbitraria y que habría incluso de, de, de examinar uh, los fundamentos uh, político-ideológicos de esa separación, porque esa separación no existía, por ejemplo, en los años 10 y 20 del siglo XX, en, en las primeras décadas del cine, esa separación no existía. Entonces, bueno, bueno, para eso es todo un trabajo. Ahora, respecto a casos más concretos, como les decía antes, como que tuve la oportunidad uh, en años más recientes de investigar la creación uh, contemporánea sobre todo de los países africanos de habla portuguesa, y podría decir que hay como tres tendencias en la creación artística contemporánea de esos países. Uh, por, por un lado, un intento de revisitación de la la, las narrativas historiográficas sobre las guerras de liberación. Por ejemplo, en Angola hay un colectivo de cineastas que se llama Generación 80, que son cineastas que nacieron en los años 80 y que um, algunos de ellos son hijos de, de personas que lucharon en la, en la guerra de liberación contra el colonialismo portugués. Y hay todo un intento en su cine de revisitar esta historia y de uh, poner en crisis uh, el dispositivo historiográfico y epistemológico de construcción de esta historia, de construcción de una narrativa nacional, de, lo, de la post colonial para utilizar la expresión de Mbembe. Bueno, eso por un lado también uh, se puede uh, verificar la misma tendencia en el cine de Mozambique contemporáneo con un cineasta como Inadel Sucosa, por ejemplo, que también revisita en sus películas esa historia a través de formas cinematográficas documentales, muy reflexivas, muy poéticas. Por otro lado, uh, hay también una tendencia a revisitar la historia del colonialismo Um, a revisitar materialógicamente esta historia. Pienso, por ejemplo, en una artista mozambicana, uh, Maimuna Adam, uh, que en sus películas interroga, uh, para partir de una perspectiva materialológica, utilizando materiales como cacao, café, etcétera, materiales, materias primas, um, estructurales del colonialismo. Revisitación uh, de la historia colonial, pero a través un acercamiento materiológico, isto es, es decir, utilizando en las películas, en la concepción experimental de estas películas, estas materias, un poco en la tradición de breakers, de rayar la película, de pintar la película, etc. Y por otro lado, uh, pense en un cineasta uh, uh, que vive en Berlín, pero que es de origen guineense, de la Guinea Bissau, Welket Pongué, que está desarrollando toda una teorización alrededor de la noción de autorrepresentación, que es una noción muy importante, central en el cine moderno africano, es decir, si pensamos en las representaciones fotográficas o cinematográficas de África, uh, hasta la pós-guerra, estas representaciones fueron casi siempre hechas um, por uh, cineastas, o etnógrafos o colonos en el campo del cine amateur y familiar occidental y es a partir de la pós-guerra que los cineastas africanos uh, empiezan, a no hablo del caso de Irritu, que es uh, muy particular, la industria uh, cinematográfica irripia empezó mucho antes, antes de, de, de la Segunda Guerra Mundial, pero había toda una voluntad de, de transitar de un sistema de representación para un sistema de autorrepresentación, es decir, de los africanos por ellos mismos. Y, y, y, por ejemplo, como decía un cineasta y artista como Welket Bungué, que es además performer y, y actor, uh, en la última película de Cronenberg uh, interpreta uno de los papeles principales, uh, hay uh, un intento de interrogación de los fundamentos de de esas teorizaciones y de esos acercamientos a la noción de autorrepresentación y un intento de uh, desplazar uh, las prácticas de autorrepresentación hacia un terreno uh, muy cercano a lo del autorretrato que es algo que viene, claro, de la tradición literaria y, y pictórica, así, así mismo que cinematográfica occidental, y a través uh, también de prácticas performativas, uh, de un, un intento de... Creación de performances que reconstituyen de manera sensible episodios traumáticos de la historia africana o entonces uh, del presente, apuntando a la existencia y a la persistencia de estructuras coloniales en el presente. Yo creo que bueno, en estos países que, que he tenido la oportunidad de, de estudiar uh, de más cerca, son estas tres tendencias uh, que son más notorios en la creación uh, cinematográfica y artística contemporánea. Encuentro va varios parecidos con lo que pasa en Latinoamérica. No sé si, si algo querés contarnos de eso. Creo que el tema de la autorrepresentación eh, también es bien, un tema bien contemporáneo ¿no? de la práctica. Uhum. Sí, yo creo que la, la, o sea, en mi concepción de la historia del cine, um, mi concepción y mi acercamiento a la historia del cine es transversal, ya sea es desde el punto de vista temporal y ya sea es desde el punto de vista um, geográfico o cultural. Por exemplo, em La Sorbonne novel dou-lhe uma matéria, uma assignatura, que foi fundada por Jacomont em os 80 ou 90, não sei exatamente, que se chama História das Formas Fílmicas. E lá a ideia dessa dessa asignatura é, precisamente, uh, ir mais allá uh, de um acercamento diacrónico à História de Alcine, na História de Alcine, que sería dibujada uh, a través de una lógica acumulativa y sucesiva, crono uh, cronológica, secuencial, causal, de periodos, de movimientos, etc., para uh, adoptar uh, un abordaje sincrónico, por ejemplo, uh, los movimientos de cámaras circulares que é a matéria que eu dou, además a movimentos da câmara circulares e semicirculares. Estão presentes tanto uh, em nelsina los anos 60, em nelsina moderno, como em nelsina contemporânea. E é muito mais complexo e mais rico, me parece, adotar este acercamento transversal ao nível uh, temporal, mas também ao nível geográfico-cultural. Y me parece que la historia, dentro de, de, a partir de esa perspectiva, que la historia del cine latinoamericano y la historia del cine africano están profundamente uh, imbricadas. Uh, por un lado, uh, por la cuestión uh, histórica y política, por uh, la cuestión colonial, pero también por toda una cartografía de flujos transnacionales y tricontinentales que se estabeleceu a partir da Conferência Tricontinental de La Habana, em 1966. Por exemplo, Santiago Álvarez estuvo em Moçambique, impartindo taieras no em Instituto Nacional de Cine. E podemos ver como é o cinema moçambicano desse período é um cinema que apresenta características formais Muito cercanas ao cine de Santiago Álvares e, em particular, ao noticieros, à uh, noticiero, a, a estética do noticiero latino-americano de Alicate. Então, me parece que há toda uma transversalidade que tem a ver com um, a. Um, factores históricos, pero también concretamente que tiene que ver con esa circulación de cineastas, de formas fílmicas, de películas entre África y Latinoamérica, que fue muy importante en los 60 y 70 y que sigue siendo muy importante. Pienso, por ejemplo, en todas las conexiones entre artistas de los países africanos de habla portuguesa, sobre todo Angola y Moçambique, y Brasil, como que hay mucho, mucha conexión entre esos territorios. Y, y cuanto a la cuestión de la autorrepresentación, sí, en Latinoamérica es importantísima, desde luego con los cines autóctonos o una, un proyecto como cine, uh, Cinema cine en las aldeas, Cine en los pueblos, este proyecto uh, fundado por uh, Vincent Carrelli en, en Brasil al inicio de los años 80 y que propició, uh, y que propicia, porque uh, sigue existiendo, uh, la producción audiovisual, hoy en día muy sofisticada y muy compleja a nivel formal, eh, hecha por eh, comunidades indígenas en distintos puntos de Brasil. No, pues es, es extremadamente eh, interesante y complejo, y además es muy rico. Como, como vi, en la puntalía sí hay, hay un montón de, de cuestiones. Eh, de, de, de puntos de, de, de toque entre estos entre estas dos realidades justo ahora que se están uh, abriendo las posibilidades creativas a, hacia otras eh, a otras realidades no hace en el capítulo anterior del podcast platicábamos con David Gómez un activista afromexicano y eh, para que nos contara cómo está cómo está la cuestión del, de las posibilidades o acercamientos que pudiera tener la comunidad afromexicana con con, con las artes en general, ¿no? en particular con el cine, pero en general con las artes. Y, y bueno, pues si hay una deuda enorme en este país, ¿no? Eh, que tenemos con, con lo que se, se ha dado en llamar la tercera raíz. O sea, en realidad hay una, un montón de cuestiones culturales, gastronómicas, eh, incluso filosóficas, que le debemos a, a, a las personas que vinieron, que descienden a, de... de de, de, de, de inmigrantes africanos de los, las personas que trajeron de África pero eh, a mí me en ese momento le, le, David nos, nos hacía como una especie de recuento y en general eh, esto que menciona Raquel las temáticas, la autorrepresentación el hablar de, de la problemática el hablar de las cuestiones históricas son los mismos eh, de alguna manera es, es, es algo que está en, en, el, en el imaginario y es de las primeras cosas que se quieren de que cuando tienen oportunidad y, y acceso a, a una manera de contarlo Esos son los primeros temas que, que cuentan, por eso se me hace muy interesante esta cuestión del afrofuturismo. creo que es, es el momento como para acceder a, a, esta, a este tema porque desde mi perspectiva es, es una manera en la que les, les, al menos las cosas que he podido ver, les da una posibilidad de seguir eh, dialogando, de seguir reflexionando sobre este tema de, de los orígenes, de las problemáticas, del, de la falta de reconocimiento de, de muchas de, esas, de las eh, cuestiones históricas, sociales, políticas, económicas, pero desde una manera eh, pues eh, distinta más. Eh, no sé, como que más abierta quizá que hacer un documental, ¿no? O sea, no sé, siento que les, les, les ha proveído a los cineastas que se han acercado a estos temas de, de herramientas que eh, otro, otra forma de hacer cine no les, no les proveería. No sé si esa es, eh, eh, tienes la misma la misma percepción, Raquel, me encantaría saber. Uh, perdón, Michael, se cortó un poquito. Uh, hubo un, un, un, una parte de lo que dijiste que no escuché. Hablabas del afrofuturismo, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí, sí. Uh, sí bueno, y, de, yo... y de cómo ha sido una, una herramienta que, que han utilizado para poder seguir hablando de estos temas sin, sin caer en la misma dinámica de un documental o de, de una película tradicional. Sí, y yo creo... <coughs> perdón. Perdón. Um... Que es, que es muy pertinente, incluso la reflexión de la que hablabas de David Gómez, porque de la misma manera en que en el campo de la antropología hoy se habla mucho de inter-epistemologías, inter etc., el afrofuturismo o una cierta creación afrodiaspórica o no afrodiaspórica, una cierta creación africana en general, se funda en un principio de inter Uh, en ese cruce entre el cine como dispositivo de la modernidad por excelencia um, como referentes y uh, tradiciones epistemológicas que no corresponden a, a las de la modernidad occidental. Y, y esa idea de inter-epistemología um, se concreta al nivel de la creación cinematográfica en uh, una intervisualidad. Es decir, de qué manera uh, esa creación africana o afrodiaspórica o afrofuturismo, futurista si queremos, plasma uh, y sintetiza tradiciones visuales distintas. Y me parece que eso es un tema clave en el afrofuturismo. Y hay en el afrofuturismo, que es un movimiento interdisciplinar, o sea, hay... Uh, uh, creaciones afrofuturistas en el campo de, del diseño, de la música, de la pintura, del cine, de las artes plásticas, de la moda, etcétera. Y uh, en todas esas manifestaciones del afrofuturismo, esa idea de sintetización o de criolización, um, para utilizar de nuevo la expresión de Mercer, es importantísima, esa idea de una intervisualidad, de una visualidad que cruza diferentes tradiciones visuales y que va más allá, por consiguiente, de la visualidad hegemónica aunque, claro, uh, uh, uh, um, en uh, digamos, los, la creación mainstream contemporánea hay una cierta apropiación del movimiento afrofuturista y de su estética. Pero además, para pensar el afrofuturismo, uh, una cuestión que es muy importante es la cuestión de las temporalidades, porque el afrofuturismo, uh, en el afrofuturismo uno de los restos uh, centrales, cruciales, es revisitar esta historia africana, revisitar uh, particularmente uh, el pasaje atlántico de Middle Passage, el tráfico de, de esclavos, a revisitar la historia de la esclavatura, la historia del colonialismo, etc. Pero revisitar ese pasado, que fue narrativizado en la historia oficial europea de otra manera, revisitar a través de un principio de fabulación. Es decir, no se trata de ofrecer una narrativa factual. Se trata de fabular esa historia y eso es muy importante. O sea, revisitar el pasado para proyectar un futuro distinto y renegociar el presente. Y renegociar la manera como desde el presente podemos tratar esa historia colonial y esta historia de opresión. Uh, penso, por exemplo, em uma película que para mim é uma das mais importantes do afrofuturismo, a película de Ben Caldwell, que um, isso parte do movimento L.A. Rebellion, que se constituiu em lá o UCLA ao final dos 60 lá A película de Ben Caldwell, que se intitula I and I, an African Odyssey. E é uma película que propõe precisamente refigurar y repensar la historia del pasaje atlántico, del middle pasos, del, del tráfico de esclavos y de la travesía forzada del Atlántico a través de un principio de fabulación, pero a la vez cruzando esa eh, cuestión histórica, eh, estructural de la modernidad con elementos de la cosmología yoruba, una cosmología de la, la Nigéria de onde uh, os ancestros de Ben Calgo uh, eram originais. Então há essa ideia de uh, criação de um território temporal complexo, mas, ao vez, vez de criação de um território espacial uh, também muito implicado, e da afirmação de, de um princípio inter-epistemológico e intervisual. Isso é algo muito importante e que vemos em lá criação afrofuturista. Ben Caldwell é alguém que o tem muito preciso, muito claro ao nível teórico e filosófico, para mas são elementos que atravessam toda a criação afrofuturista, incluso na criação mais empírica, de corte menos filosófico. Yo hablé, ya hablé, mi micrófono pagado para varias. Este, estamos, bueno, vamos a intentar hacer, hacer la, la conexión con, con, con la UCLa para poder eh, traer, cuando menos, el, esta esta curaduría de eh, de LA Rebellion, el, el, el, la parte de África y diáspora, que es donde justo viene este este corto que nos de, de, que nos habla y y sí, insisto, por, el, por eso también creo que las novelas de esta escritora este, nigeriana, creo que es. Eh, eh, siempre se me olvida su nombre, ahorita te digo cómo se llama. En, que es toda una serie que de hecho le, le, le, me, me, me estuve investigando y la, la última parte de. En o Coraforce se llama. Uh -huh. Eh, por lo que estuve, lo que estuve leyendo y, y investigando Es que han sido completamente un éxito Justo porque retrata eh, eh, Las raíces Sus raíces como, como, como nigeriana Y las traslada, las extrapola De manera brillante A, a esta cuestión, como dices tú De, de fabular como, como de, de, hacer, de hacer una historia De cómo fue Cómo es eh, imaginan el futuro como eh, imaginan que, que, que fue el pasado para poder eh, negociar un, un mejor lugar en el presente, ¿no? Esa, esa parte me, me pareció maravillosa ¿no? y creo que es lo que me fascina a mí de, de, del cine del cine futurista. Eh, Perdón, y, Michael, ¿tú hablabas de Femi y Osofisa? Es que no no. no en Daddy o Corafor. Ah, okay. No he tenido la, la ocasión de leerlo. Sí, eh, estuve, bueno, sigue buscando también. Eh, tiene una serie que se llama Vinti, un, un libro que se llama Vinti, que es una, un, de hecho es un personaje femenino, el cual atraviesa una serie de, de, de situaciones. Eh, me, lo acabo de, me lo acabo de conseguir, entonces no, no, no lo he leído, pero bueno, es, queda ahí como tarea. Te digo que, aparte, eh, la, ha sido tal el éxito de ella. Te escribo el, el nombre acá en, Gracias. Este, en, en el chat, eh, que la, encomendaron el, de, el, el desarrollo del, del personaje que viene a sustituir al, al rey eh, T'Challa en Wakanda porque bueno, ya ves que en, la, en la película se muere bueno no se muere en la película se muere en la vida real el actor entonces le dieron la vuelta con wakanda forever uh -huh. y a la que eh, a la que encumbran como black panther es un personaje femenino su hermana entonces aparentemente lo que, lo que leí es que a esta a esta escritora le dijeron sabes que tú vas a desarrollar porque a partir de ahora las películas de, de black panther pues, se van a tratar de este personaje femenino y se lo encomendaron a ella, entonces ah. este está, está interesante el asunto de cómo que, que ese es otro tema, ¿no? De yo en, en algún este en alguna de las, de las conversaciones en, eh, espérame, no puedo hacer dos cosas a la vez, estoy por ya <risa> estoy escribiéndote aquí en el chat y se me, Ay, van gracias. Las, se me van las cabras pero bueno, el caso es que eh, yo decía, bueno, el afrofuturismo es más allá que eh, Wakanda Forever, ¿no? o Wakanda, toda la, la serie de, de Black Panther, eh, y eh, de hecho me, en muchos lugares donde investigué casi siempre la citan como un ejemplo eh, eh, importante del futurista, dejando, bueno no dejando, pero inclu, incluido también este, eh, clásicos como... Mmm, este, este cortito astronautas, por ejemplo ¿no? este, y bueno, otros que ahorita se me escapa su nombre bueno, la, la, el, el documental de Sun Ra uh -huh. pero en casi en todas las listas que encontré ponen a Black Panther y a mí se me hacía como que bueno, pues es un producto hollywoodense, y como que a lo mejor no, no hay espacio para él, ¿no? en una lista donde incluyes películas hechas con bajísimo presupuesto, pero con un montón uh -huh. de imaginación como astronautas eh, el, el brother from another planet o, o, o eh, otras otras otras tantas pero eh, esta, nuestra colega Alegra Hangen nos hizo ver que bueno pues, de, de alguna manera es el, el lugar se lo tienen ganado porque es un es un han llegado a ese nivel no a, a, el, el, han llegado a un nivel en donde todos ahora que estrenaron la segunda parte todo el mundo estaba hablando de eso todo el mundo estaba hablando de entonces tienen se han, se han abierto es importante esa película porque les ha abierto un espacio en, un, en una plataforma en un pedestal en un reflector que antes no había ¿no? entonces se está reflexionando, se está aunque no este aunque no nos parezca de alguna forma incluso ayer en los Oscars hicieron un performance eh, que estuvo interesantísimo sobre cuando la música ya ves que presentan los números cuando hacen las nominaciones de las de la canción original Siempre invitan al cantante y hacen ahí. La, la, la parte de la canción de, de, de, de Rihanna, el tema de, de la película de Wakanda Forever, estuvo verdaderamente espectacular. Hubo otro otro número de, de, de, de una película de, de cine hindú, cantada en Tagalú. Y bueno, en fin, le decía yo a Erika, a mi esposa. Los gringos, el gringo promedio debe estarse retorciendo el gringo promedio ignorante eh, este blanco ario en blusajón, debe estarse retorciendo porque en la pantalla de los, la, la, la el pedestal más alto del cine en el mundo están premiando eh, eh, películas de negros, de, de indios. La película que ganó el director es eh, eh, de origen asiático. La, la actriz que ganó es una china. Entonces, esas cosas no pasaban antes. Y eso ha sido luchas este, muy, muy fuertes. E incluso sangrientas. me atrevería a decir, por ganarse esos lugares. Me gustaría saber, ¿tú cómo ves esto de esta cuestión de Wakanda Forever como uno de los... Eu não o vejo de uma forma tão otimista, na verdade. Uh, não é visto, todavia, a segunda parte de Black Panther. Civil sí, vi a primeira, a segunda ainda não é tenido a oportunidade de ver. Mas, se miramos a história de Alcina de Hollywood, uh, por exemplo, se nos centramos em uh, New Hollywood, por exemplo. E Isso passa inúmeras vezes ao longo da história do cinema de Hollywood. Siempre hubo una apropiación y una reificación de movimientos que eran vanguardistas en las fechas y me parece que es esto que está pasando. Y me parece que no se puede desvincular um, lo que puede ser una estética política de los modos de producción de los objetos cinematográficos. Entonces yo no creo que una película producida por Hollywood así aparentemente tenga un mensaje político, lo sea realmente, porque es una película que es producida en el marco de esos modos de producción altamente capitalistas y además modos de producción a los cuales habría que sumar los modos de distribución y la manera como el cine de Hollywood impone una determinada hegemonía cultural estadounidense en el mundo. Entonces yo no lo veo uh, a... Esa... Me, me pareció que la, el primer, la primera parte de Black Panther tenía algunos elementos interesantes uh, respecto uh, designadamente a la cuestión de, las restitu de la restitución de los artefactos africanos a los países de origen. Uh, me pareció también que era interessante ao nível iconográfico, mas me parece que é uma película muito peligrosa. Por um lado, porque se apropria de todo um imaginário político afro-americano, despolitizando-o. E por outro lado, porque é uma película que juega con las categorías binarias, pero para reproducirlas y, y a mí me pareció un objeto muy peligroso para un público que no esté preparado y había que indagar quais são as finalidades político-ideológicas de uma película como essa. Uma das é certamente conquistar um certo público não-white -like em os Estados Unidos, que hoje em dia tem acesso às plataformas e são consumidores privilegiados. E por outro lado, dar-lhe a ideia de que Hollywood é Uh, un espacio de creación uh, intercultural, interracial, que no lo es de todo. ¿Quién dirigió esa? ¿Quiénes son los productores? No son afroamericanos. Ay, se nos, un calor. Creo que soy yo. Creo que soy yo el que se congeló. ¿Por qué no? Te oigo hablar, pero estás muteada, tía. Perdón. Sí, me había muteado. Ajá. Pero sí. Entonces me parece ya. que es muteada. Perdón, Raquel. Te, te, te, te, te, te, nos, te perdimos no, un momento. Eh. Sí, yo decía que me parece que por un lado es una película que despolitiza una cierta digamos, una cierta política afroamericana en Estados Unidos y que también me parece que es un poco peligroso desvincular los objetos cinematográficos o cualquier otro tipo de objetos artísticos de sus modos de producción y de sus modos de distribución. Y también pensar que una película es política o tiene una perspectiva afroamericana solo porque los actores son negros me parece que es muy esencialista. Sí, no, de hecho, ayer, ahorita con lo que dices, yo ayer pensaba, ese me hace que toda esta inclusión en los Óscares no es más que un macabro plan para que el mundo piense: ah, sí, ya se ablandaron, ya cualquiera puede acceder a un Óscar y su plan es realmente comerciar al mundo, ¿no? O sea, digo, siempre ha sido sacar partida, ganar dinero por todos lados. Y... Creo que el tema es un poco más complejo. Creo que cuando las categorías de, eh, coloniales cambian sus objetivos es fácil incluir una temática porque los estudios son otras. Eso también creo que es el problema de definir eh, al cine experimental desde el aspecto político. O sea, no definirlo, porque me parece que la definición es muy precisa, sino sostener desde nuestra práctica la definición de cine experimental como cine político, porque la revolución como palabra preciosa, romántica deseo lo que, lugar de la utopía que tenían muchos de los cineastas de los 60 y los 70 al haber sido tan difíciles después de la distribución de sus cine llegar realmente a tener el Digamos, el objetivo que ellos pensaban o la implicación que iban a tener no a la comunidad cinematográfica sino a, a la comunidad extra cinematográfica entonces entiendo que haya mucha gente que desde las prácticas contemporáneas de cine experimental no lo liguen a lo político pero yo creo que lo de Hollywood hay que estar bien despiertos que no es ni siquiera una cuestión de mercado, es simplemente que los estudios son otros. Las categorías que estamos ahora eh, como sociedad moderna y capitalista excluyendo son otros. Entonces cuando tenemos tiempo de rediscutar hacia atrás, estamos produciendo miles de víctimas nuevas. Y digo, estamos desde el sistema, ¿no? Y en ese sentido me parece que también, eh, para mí sigue siendo una pregunta, si el cine es el, como lo es, el dispositivo hegemónico de la mirada de la modernidad, ¿cómo podemos ver hoy no solo hacer visible su este dispositivo, no solo su ideología, sino de nosotros tener una nueva mirada hacia los problemas enormes que tenemos en la contemporaneidad. Entonces, siempre, por ejemplo, una cosa que para mí hoy eh, el cine experimental es tal vez lo más interesante es la presencia de las salas, la presencia de la eh, comunidad, la presencia de mirar juntos en presencia, no solo en dispositivos eh, de internet, poder tener una exposición una experiencia común, audiovisual, temporal de algo ¿no? que comunitariamente nos interese. De poder salir de esa sala y formular un pensamiento nuevo. No sé, sí, sí. Obviamente no puedo dejar de pensar en Solana, pero me parece que lo que tenemos que defender como cine experimental no solamente son las formas de producción, sino las formas de expectación, de mirada sí, sí. que nos interesa. Para quién producimos y qué producimos. Entonces, eh, me parece súper importante lo que contabas, Micha, que hace Hollywood porque nos toma todo el tiempo para volver a pensar. Cuando una temática se vuelve tema de una película mainstream, no hay nada político ahí. Hay simplemente un uso de los traumas anteriores del capitalismo. Estamos produciendo todos los días nuevas y peores víctimas y excluidos. ¿no? Ay, perdón, pero sí. digo, no, no. Creo que, que la gente que, que determina su cine experimental como una práctica política y una práctica, discúlpenme el, el romanticismo, una práctica de amor hacia su comunidad, es, es toda gente que que bueno, claramente no quiere estar eh, en esa genealogía de gente que usa problemas anteriores políticos no resueltos discriminaciones como temáticas superficiales donde cualquier color se reemplaza por otro no, Sí, pero... Y, perdón, perdón. Raquel, no, Dale, dale, no, dale, yo solo decía que el cine experimental, o sea, tanto el cine experimental contemporáneo como el cine experimental uh, histórico É um cinema que, em seus modos de produção, se diferencia do cinema hegemônico. Ou já havia um diretor, como Jonas Mecas, que fazia quase todos solitos, sem nenhuma subvenção ou quase nenhuma em os primeiros tempos. Ou coletivos de cineastas, ou comunidades, etc. Ou seja, é muito distinto ao cinema industrial, então me parece que os modos de produção e os modos de distribuição são uma questão importante na definição dessas práticas. Sí, sí, sí, sí estamos totalmente de acuerdo. La, la cuestión para mí simplemente eh, volvía y quería señalar a eso que a lo mejor hay gente que hoy está produciendo un cine experimental, está produciendo un cine político, está produciendo un cine con su comunidad, pero la palabra política no la autorrepresenta, por, por muchas cosas que podríamos repensar de historias muy cruentas que después de los 70, eh, y en, perdón, que en los 70 han existido, no sé, yo conozco más Latinoamérica, pero digamos, es evidente eh, que hubo un desplazamiento del discurso. Eso, pero, para pensarlo, Raquel. Tranquilas. Pero bueno, también depende de lo que entendemos por política, ¿no? Porque... Bueno, también no, no, no estoy pensando en política como sinónimo de militante, o sea, la política como categoría general. Sí, es que creo que a lo mejor algunos creí entender en esa primera ida y vuelta entre ustedes dos que había como algo de pensar el cine experimental. Eh, también no siempre relacionado a lo político y creo que es desde el punto de vista en que uno perciba esta categoría que lo engloba o no. Es Porque tipo, no sé si miramos al cine militante, hay cine militante, que mucho cine militante, que replica uh, las formas fílmicas, las formas discursivas, etc. del cine... Uh, Não sei, é o cinema documental clássico, por exemplo, a God's Voice, a tentativa, é o intento da de manipulação do espectador. E eu, eu, quando falava de político, não falava desse cinema militante. falava de, de um cinema em que há um contenido político para que esse conteúdo é es expressado através de formas inventivas, esteticamente. Não estava falando do cinema militante é mais convencional. No, creo que quedó muy claro eh, la definición que daba, y creo que, que tiene mucho que ver con el tipo de cine que ultracinema muestra en todos sus años. Eh, incluso esa, yo me atrevería como a, a tomar eso que tú dices de formas inventivas, y que esas formas inventivas no necesariamente son formas Nuevas, ¿no? Porque no. También me parece que ese es otro mito de la modernidad, uh -huh. la invención permanente. Tal uh -huh. vez es lo que me pareció preciosa de la descripción que dabas, como una conciencia del dispositivo, como una conciencia de la mirada que es puesta al servicio ¿no? del espectador. O por lo menos. Eso... De... Isso de o novo me, me parece muito justo o que estás dizendo, porque o inventivo e o experimental não tem que ser o novo. Por exemplo, se miramos ao cinema de alguém como Raya Martin ou de... Incluso de Lav Dias, há esse trabalho da duração, do plano firro, da profundidade de campo que podemos facilmente vincular com con prácticas cinematográficas anteriores. Y, y me parece incluso que es interesante pensar en fenómenos de regresión formal, de los que hablaba ya Panofsky eh, con respecto a la pintura claro, en los años 5 del siglo pasado. Sí, porque recuerden, nada es original. Nada es original. <risa> Pero bueno, yo, yo quería regresarme tantito sobre nuestros pasos, sobre eh, un poco el... el... Ahora que, que lo planteamos así, el, el peligro ¿no? que existe que, eh, que la siguiente parte de Wakanda Forever de Black Panther, pues ya, ya voltearon a ver a los aztecas, ¿no? Como esta civilización, a los mayas, perdón, a esta civilización submarina que por más que amemos a Tenos Huerta como un amor, este, eh, corremos ese peligro de que de repente Hollywood, digo, ya lo hizo con Coco, ya nos, ya nos enseñó, ya lo hizo James Bond. De decirnos cómo celebrar el Día de Muertos, ¿no? O sea, ya, ya a partir de que, de que James Bond vino y hizo una, un desfile, este, ya aquí en México se hace un desfile, ¿no? Ya eh, con Coco también se extrapolaron, se extra. se llevaron hasta la, hasta la cocina cósmica la, la celebración del Día de Muertos. Entonces, bueno, eso va a pasar seguramente con los mayas. Y todo esto porque me. Platicábamos un poquito con con David el eh, el capítulo pasado y ya lo ya lo planteábamos cuando cuando introdujimos el tema de esta edición de UltraCinema. A pesar de que hay una, una situación un poquito un poquito más favorable para la, para la creación de cine desde los pueblos originarios hay una hay una, un apoyo exclusivamente para para hacer cine desde desde las comunidades este, eh, eh, indígenas acá en México para las comunidades afromexicanas de, yo siento que todavía no está eh, o sea todavía no ha llegado a, a un nivel en donde podamos eh, consumirlo como, como como es debido y eso bueno yo a pensar que, evidentemente, eh, por eso no nos llega tanto el cine africano, ¿no? En, en, llámese en que sea, porque no es tan. O sea, sigue, siendo, sigue habiendo un, un, un mercado hegemónico, ya lo decías también tú, Raquel, ¿no? De la, la, las formas de, de, de distribución nos llegan por aquí, nos llegan por allá. Afortunadamente, ahorita, bueno, en Internet, yo, yo estoy agradecidísimo porque ya buscándole, rascándole en sitios, he encontrado un montón de películas con referencias a turísticas y estoy haciendo es mi colección. Este, para revisitarlas, pero no es así que digas, ay, bueno, voy a ir a ver una película eh, hecha por una un, un cineasta indígena que está en el cine en el cine o en el cine uh -huh. cool. eh, Creo que eh, esa parte nos, por eso nos nos hizo importante a nosotros, digamos, eh, hay festivales de cine de cine eh, eh, eh, dedicado a estas a estas formas de producción, de cine indígena, de cine más eh, cercano a las comunidades. Eh, de, que tradicionalmente no tienen acceso, y pero del part, de la parte africana hace algunos años hubo un, un, este, un festival acá que se llamaba Africala que nos traía ciertos, ciertos trabajos, estaba interesante. Por eso se nos hizo importantísimo ab abrir la puerta, ¿no? En general, la categoría que abrimos es para proyectos eh, cortos, largos, lo que sea, de la, de la diáspora africana. Estamos pensando que sea eh, más cercano al cine experimental y si son afrofuturistas, pues de entrada ya están aceptadas. Pero, pero aún así es, es complicado. En, en general, en, en términos generales, percibes que la, la, esta problemática, o me estoy alucinando yo, Raquel? Sí, uh, o sea, me les felicito por esta convocatoria que me parece muy, muy importante, uh, por un lado que las comunidades afroamericanas uh, están subrepresentadas sub en la historia del cine mexicano y por otro lado que la autorrepresentación de estas comunidades es todavía muy incipiente. Um, pero qué bueno que existen estos fondos concretamente destinados a este tipo de producción. Me parece que una cuestión de la que todavía no hablamos y que es importante en el cine africano y afrodiaspórico, es también esa idea de que la gente espera que los cineastas africanos o los cineastas afrodiaspóricos, y ha tenido la ocasión de hablar con algunos de ellos sobre estas cuestiones, es que tienen que abordar necesariamente, y quizás también en línea con lo que decía Lía, temas de política, no sé, de la situación política y económica en África. Y de que no pueden, por ejemplo, a dedicarse a un cine abstracto, Eso también es algo que me parece que hay que combatir. También hablaba con una amiga que es directora de Palestina y ella decía «Ah, bueno, como soy de Palestina, la gente espera que yo solo trate mis películas el conflicto israelo-palestino y no puedo hacer una película completamente abstrata si quiero porque no me van a dar el dinero para hacer una película de este género y eso me parece que también es muy, muy, muy importante como dejar el espacio y por eso también me parece que es importante como uh, uh, acercarse de una manera amplia uh, a, a, a lo que es lo experimental y a lo que es lo político para no encasillar y no reproducir ese tipo de de, de expectativas que después uh, uh, determinan uh, ciertos tipos de producción. Sí, t -t totalmente de hecho la categoría se llama experimental pero está abierta al, a la definición más amplia uh -huh. de cine experimental uh -huh. hemos, hemos exhibido ficciones dentro de la categoría experimental Qué pero bien. bueno, a todas luces entiendes, percibes la, la película respira una cuestión experimental ¿no? No, ya sea por su puesta en escena ya sea por su, su propuesta eh, de, de, de fotografía eh, del propio guión ¿no? entonces creo que afortunadamente sí hemos tenido ese cuidado de, de abrir la puerta lo más ancha que se pueda y pues aprovechamos este momento para hacer un comercial para todos aquellos eh, eh, cineastas afromexicanos afrodescendientes, afrodiaspóricos que nos escuchen que, pues se acerquen, la la, la la categoría está abierta, estaríamos encantados de, de, de, de ver sus películas, de considerarlas para el festival y tendrán un lugar particular y especial en esta edición que está dedicada a, a, a poner un poquito el, el reflector sobre este cine que eh, nos parece nos parece maravilloso y que como ya platicamos a lo largo de este podcast, tiene un montón de puntos de contacto con nuestra propia realidad latinoamericana. Y, y bueno, queridas, yo sé que cuando... Eh, cuando el mundo se ponga en contra mí yo las quiero a ustedes dos de, de mi lado, sí, sí. De mi lado. Sí, sí, sí. me encantaría seguir platicando con ustedes pero bueno esto se trata un poquito de dejar de dejar eh, ciertos temas por ahí eh, volando para que tengamos un pretexto para volvernos a, a reunir eh, para ir cerrando, Raquel, nos, nos encanta tener un, dejar, dejar un pensamiento eh, en esencia positivo, digo también si, si, si no lo es, está bienvenido pero irnos como con una reflexión eh, bonita, positiva uh, para despedir este, este podcast ¿Cuál sería la tuya, Raquel? Yo creo que hay que creer, bueno, volviendo a lo que a lo que dijo al comienzo de, de esta conversación que hay que creer en el potencial de emancipación del cine y del arte en la capacidad del cine y del arte de transformar al mundo y claro, hay que yo... seguir creyendo en línea con bueno, todo lo que se hizo desde los años 10 del siglo pasado Hoy, por eso, sí, por eso es importante conocerlo por eso es importante acercarse uh -huh. al cine a consumirlo y si, si de ahí dan el brinco a producirlo pues está maravilloso es, es que no nos cansamos de, de, de, de de decir en este podcast las maravillas de la, de, de la creación experimental, la, lo, libre, lo libre que es, como, como lo decían, bueno, es, es un modelo de creativo en el cual tú puedes tener absoluto control de todo y eso es una, una, una maravilla entonces, bueno, pues ahí a quien esté reacio a acercarse, quien esté reacio a conocer, pues lo invitamos a que se acerquen. La, la verdad se van a sentir maravillosamente. No no tendrán que lidiar con el catering, no tendrán que lidiar con el capricho de las actores o las actrices, no tendrán que lidiar con el productor, porque ustedes mismos pueden hacer su propia película. Y ahorita, si son de alguna comunidad afro afrodiaspórica, pues eh, qué mejor eh, que aprovechar la posibilidad de que esta película se vea en, en muchas partes de, de este país, en, quizá en, otro, en, otros, en otros tantos, y por supuesto en el cono sur, porque aquí ya la estamos poniendo a trabajar marchas forzadas para seguir abriendo espacios por allá en, en, en Sudamérica. Ya platicaremos de ese tema con ella en, en, en otra ocasión, pero igual y agradecerte que te hayas este, eh, tomado el tiempo de acompañarnos, que es, eres la conductora invitada del día de hoy, y pues igual tu, tu reflexión final, querida. Al contrario, muchas gracias. Y tomando un poco lo que decía Raquel, al interior, ese poder emancipador que tiene el arte, en el que seguimos teniendo que confiar y poniendo nuestra fe y nuestra mirada hacia el futuro, también nos permite a las personas que hacemos este tipo de, de cine, eh, practicar otras formas de relación al interior de los equipos. Y esas formas de relación al interior de los equipos, lo que tú decías un poco en broma, no hay que lidiar con el catering, no hay que lidiar con esto, con lo otro, eh, también nos pone a nosotros como campos de experiencias distintos en nuestras propias vidas. Y me parece que esos dos planos de, son interesantes de atravesar y que proponen, si a lo mejor no tenemos en estas generaciones el potencial de hacer una revolución por lo menos sostener el tiempo con alegría para que las generaciones que vengan puedan hacer ese cambio revolucionario y sí, si, lo dices bien, yo, yo decía en broma, pero bueno siempre el, el cine es colaborativo el cine es colectivo, el, la experiencia cinematográfica como debe de ser es en colectividad eh, para apreciarla en todo su tu esplendor, pero, pero bien si sí te da estas libertades y como, como apuntas, pues bueno eh, eh, estamos haciendo esto desde el principio, este proyecto se creó pensando en el bien común, pensando en dejar, hacer un cambio positivo y por eso nos encanta cerrar el podcast con, con un pensamiento positivo, pero bueno, pues muchas gracias, muchas gracias eh, Raquel que, que, que estás allá en, en, en, el, en el viejo continente gracias por, por este por visitarnos aquí en el podcast, nada es original, eh, tenemos um, alguna, algunas actividades planeadas con ella, ya ya les, este, les contaremos un poco más, estamos trabajando para que dentro de la, de la edición número 12 del Ultracinema, pues Raquel nos, nos, lo que ahorita, lo que esto fue un adelanto de la Masterclass que Raquel nos va, <risa> nos va a brindar para la edición número 12. Y con Lía ya les adelantaba en bueno, el año pasado ella fue el artífice De que Ultracinema tuviera su primera edición Fuera de México eh, Ultracinema Paraguay fue todo me atrever, No estuve allá, pero me atrevería a decir Que fue todo un éxito ya este, Lía nos, nos está, eh, está otra vez eh, refrendando el compromiso para, para lograr eh, algo ahí en Paraguay, o en, en, en Argentina O en donde se dejen, ¿no? En Bolivia, donde se pueda Donde, donde nos den la oportunidad de, de, de, de llevar el cine experimental que Ultracinema eh, está promoviendo Pues bueno, lo, lo, lo haremos con muchísimo gusto Recordarles nada más que la convocatoria está abierta tenemos esta categoría, que ya decíamos, la, la, la categoría para trabajos de la diáspora africana en el mundo. Tenemos la categoría especial para celebrar los 100 años del, del formato 16 milímetros, que es, es este, el cine experimental le debe muchísimo al, al, al 16 milímetros. El cine mundial le debe muchísimo al 16 milímetros. Entonces nosotros estamos abriendo esta categoría y vamos a hacer otros, otros eventos para celebrar con, con bombo y platillo a nuestro querido 16 milímetros. La categoría experimental está abierta, entonces recuerden, este podcast, este fue un adelanto de la, la Masterclass de Raquel, Compartanlo, suscríbanse al canal, ayúdenos a monetizar este, este, este canal para que podamos eh, darnos la gran vida, podamos hacer... Eh, funciones presenciales en todos los países de Latinoamérica pero bueno, mientras eso sucede, los dejamos aquí, agradecemos muchísimo a Raquel y a Lía que nos acompañaran en esto que fue Nada es Original el podcast más pirata de las redes y nos escuchamos en la siguiente adiós, gracias Much muchas gracias Michael y Lía bye gracias.